A pesar de las importantes caídas este jueves de los títulos de Dreams que caen en torno al 10% durante los primeros minutos de cotización, se debe en realidad a la operación que anunció ayer. Técnicamente no hay mayor deterioro del gráfico, al menos por el momento, dado que a lo largo de todo 2021, este se ha estado moviendo dentro de un impecable canal alcista y la base de, del mismo, la base del canal por definición soporte pasa por el entorno de los 7,60, 7,70 euros aproximadamente. Es decir, aunque cayera hasta ahí, no pasaría absolutamente nada. Sería, en teoría, una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras, dado que la base del canal se compra. Ahora bien, lo normal es que una de la operación se dijera de nuevo trate de reestructurarse al alza en busca de la parte alta del canal, ahora en el entorno de los 11,50, y por lo tanto no se puede descartar incluso en las próximas semanas un movimiento que le lleve hacia la zona de máximos históricos en los 11,90 euros. Así que, resumiendo, el movimiento actual entra dentro de los parámetros normales, siempre ocurre lo mismo cuando hay operaciones de este tipo, y cualquier caída hacia la base del canal, en teoría, se debería interpretar como una nueva oportunidad de compra.